Buenas noches y bienvenidas a un nuevo programa de Rojo y Negro, en el que vamos a hablar de antimilitarismo y de cómo el movimiento de insumisión consiguió en el Estado español que se suspendiera el servicio militar obligatorio. Para ello, eh, hoy tenemos con nosotras a Almudena Izquierdo del Olmo. Buenas noches, Hola, Almudena. Buenas noches. Eh, eres de Mujeres de Negro contra la Guerra y perteneciste al MOC, que es el movimiento de objetores de conciencia. También te contamos esta noche con Nacho Gómez, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también insumiso a la prestación social sustitutoria, por lo que pasaste unos días en prisión. Eh, sí, bueno, pasé unos días en prisión por no presentarme al juicio, pero sí. <risa> también tenemos a Pedro Oliver... Profesor de Historia Contemporánea, también militaste en el MOC y estuviste preso de 1993 a 1994. Justo un año. Muy buenas noches. Un año entero. Y buenas finalmente noches. también tenemos a Santiago de la Iglesia, también insumiso a la prestación social sustitutoria y pertenencia al colectivo Milicaca. Bueno, pertenecía. Pertenecía. <risa> buenas noches. Bueno, buenas noches. Eh, Recordar que podéis participar con el hashtag RNTVMiliKK y que a lo largo del programa, por, en la parte inferior de la pantalla, eran apareciendo las víctimas del terrorismo patronal. Como siempre, nuestras compañeras nos han preparado un vídeo para meternos bien en el tema de hoy. Lo que supone el dato más alto desde 1988. Los cinco países con más gasto en 2018 fueron Estados Unidos, China, Arabia Saudí, India y Francia. ...que en conjunto representan el 60% del gasto militar mundial. En el Estado español, la Ley de la Carrera Militar de 2007... ...fija el número máximo de efectivos militares en servicio activo... ...entre 130.000 y 140.000. En marzo del año 2021 se cumplirán 20 años de la suspensión... ...del servicio militar obligatorio... ...un sistema de reclutamiento que sostuvo al ejército desde 1770... ...y que el gobierno de José María Aznar suspendió, que no eliminó pero hasta entonces fueron cientos de miles de jóvenes los que se declararon objetores de conciencia y cumplieron con una prestación social sustitutoria, pensada solo como castigo para quienes no querían coger las armas, ya que duraba bastante más tiempo que la mili. Antes de esta prestación sustitutoria, los objetores de conciencia eran encarcelados. En 1976 había 285 en prisión. Aquellos que se negaban también a realizar prestación social sustitutoria se les declaran insumisos, unos 20.000, 1.500 de estos insumisos fueron encarcelados entre 1989 y 2001. Fueron años duros en que la insumisión pugnaba por hacerse visible en los insensibles y controlados medios de comunicación, multiplicando acciones directas no violentas, asumiendo las condenas y persistiendo en su actitud. Entre 2008 y 2016 España autorizó exportaciones de material de defensa por un valor económico de más de 22 millones de euros a más de 100 países más del 25% de este dinero venía de países de dudosa actitud en cuanto al respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, Turquía, que hoy bombardea a la población kurda, también ha sido escenario de suculentos negocios para la industria militar española. De acuerdo a los datos extraídos de los estudios de armas bajo control, se alcanzaron exportaciones por 716 millones de euros. Entre el material vendido al gobierno de Erdogan figuran bombas, torpedos, cohetes y misiles, así como agentes químicos y biológicos. Emiratos Árabes Unidos, que participa activamente en los ataques contra la población yemení, es otro de los grandes compradores de nuestras armas. Entre 2015 y 2017 el gobierno español autorizó 40 licencias de exportación de material de defensa por valor de más de 100 millones de euros y llevó a cabo exportaciones de armas por importe de 84 millones de euros. Muchas gracias compañeras y vamos a empezar el debate con Almudena. ¿Por qué te uniste, por qué te uniste al MOOC? Y bueno, explícanos un poco qué es también Mujeres contra la Guerra. Eh, pues a ver, yo me uní al MOOC porque me lo encontré casualidad en una manifestación, la manifestación anarquista que se monta en Bravo Murillo, que es mi barrio de toda la vida. Y de repente, pues en el año 83 me encuentro ahí una gente que está repartiendo unos folletos. Yo andaba así, yo estaba militando en... en un sindicato anarquista, en el sindicato anarquista, y, y entonces me encuentro una gente que, que, bueno, pues que, empiece, que tiene un, un puesto allí, que empieza a hablar de contra las guerras, de desobediencia civil, de cosas que, bueno, pues que a mí me llamaron mucho la atención en ese momento. Estábamos en el año 83, que era cuando estaban todos los cruceros, los misiles de crucero en Europa, y ya se estaban haciendo muchas campañas europeas en contra de estos misiles. ¿no? Y dije, pues esta es la mía. Y entonces, al año siguiente, nada, ya teníamos un grupo de objetores fiscales, porque yo entré justo en la campaña de, de objeción fiscal a los gastos militares. Ya teníamos un grupo allí en el barrio, y entonces empecé a relacionarme con otros grupos de Madrid, que era, eh, bueno, pues éramos como la coordinadora, el MOC era como la gente que aglutinaba a todos los, los grupos así de objeción fiscal que había en Madrid, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí, hasta, hasta el día de hoy, que yo cuando empecé, la sede la teníamos en, estaba en la calle Desengaño, en el número 13, que es una cosa así como muy graciosa, muy curiosa, y yo dije, empezamos mal, pero la verdad es que ahí continúo, ¿no? Y bueno, he pasado por algunas etapas distintas, ¿no?, dentro de, de lo que es el, el movimiento de, de objeción de conciencia, que ahora ya, bueno, se llama de otra manera Asamblea Antimilitarista, y últimamente pues eso milito más estoy con un trabajo como más dedicado a Mujeres de Negro contra la Guerra que es más o menos es lo mismo no trabajamos además hacemos muchas cosas en común pero sí que mantuve durante muchos años también como la doble militancia en lo que era el movimiento de objeción de conciencia de Mujeres de Negro contra la Guerra que luego ya poco más adelante explico lo que es y esto Uh -huh. eh, Santi, tú, tan, tú pertenecías, como me has dicho antes, a, a Milicaca y fuiste también objetor de conciencia. Eh, cuéntanos eh, a qué te dedicaba, a qué os dedicabais en ese colectivo y si al final fuiste condenado por negarte a hacer la prestación social sustitutoria. Bueno, verás, los colectivos, los colectivos Milicaca eran colectivos eh, a nivel local, bastante autónomos que funcionaban un poco en red con otros similares, ¿no? Había una coordinadora de colectivos antimilio en Madrid y teníamos también mucho contacto en general con, con el MOC y otras organizaciones y también habría otra familia, que solíamos decir, de, de colectivos antimilitaristas que eran los autónomos eh, que no tenían, a lo mejor, un nombre definido en concreto, ¿no? Pero, en particular, <coughs> Trabajábamos muy a nivel local, en mi caso sobre todo el Emilicaca de Leganés, muy coordinados también con el Emilicaca de Getafe, también había otro en Móstoles bastante importante. Y, y bueno, nuestra, nuestra primera forma de, de funcionar era eh, buscar esa concienciación entre la gente joven, ese rechazo al militarismo que de alguna manera se había heredado también un poco del movimiento anti-OTAN y después de una larga dictadura la el prestigio del ejército estaba completamente por los suelos. ¿no? Era más o menos fácil hacer llegar a la gente que el ejército era eh, algo bastante pernicioso para las libertades. ¿no? Y en general, bueno, pues eso fue avanzando y bueno, eso sería ahora desarrollarlo más en el debate. ¿no? Y en mi caso particular, eh, lo que hicimos, eh, bueno, pues, en la medida en que fue avanzando la represión hacia, hacia los compañeros, que se declaraban objetores y que y, y, y se iniciaban en la estrategia de insumisión, de insumisión con respecto a los ejércitos, eh, se fue eh, instaurando lo que fue la prestación social sustitutoria. Enseguida eso eh, creció de forma exponencial porque la gente lo vio como una alternativa para no colaborar con el ejército pero no verse involucrado en una estrategia eh, antirrepresiva tan dura. ¿no? Eh, eh, pero a la vez tenía otras consecuencias, y es que eh, se utilizaban a, a objetores como mano de obra barata y se intentaba blanquear la, la propia estrategia del Estado para intentar mejorar la imagen de, del ejército. Entonces, en algunos casos lo que hicimos fue, de forma consciente eh, y deliberada, eh, declararnos oficialmente objetores, para también elegir de alguna manera en qué lugar queríamos que se considerase que se iba a hacer nuestra prestación social sustitutoria porque aquella entidad tendría que ser la que nos denunciara. En mi caso, ¿qué es lo que hice? Directamente eh, solicitar hacer la prestación en el Ayuntamiento de Leganés, para así involucrar al propio Ayuntamiento, y que fuera el Ayuntamiento, esta institución municipal, la que me tuviera que denunciar. De hecho, me iban a destinar en una biblioteca. Eh, bueno, eso os podéis imaginar, desde el carácter laboral y social, las repercusiones que tenía. ¿no? Y bueno... A partir de ahí empieza todo. Uh -huh. eh, sigo con Pedro, tú estuviste preso. ¿Qué significó para ti estos movimientos insumisos? Bueno, para mí, eh, yo estuve, como antes has dicho, preso en el año 93-94. Es importante reseñar que son los años cruciales de la campaña de insumisión, porque además coincide con la radicalización de la propia campaña, que es el plante al tercer grado, si luego penitenciario, ¿no? Es una desobediencia dentro de la desobediencia para desarticular eh, la estrategia que el gobierno, eh, con su biministro de entonces, Belloc, llevaba adelante para eh, dar una imagen paternalista frente a nosotros y desactivarnos, ¿no? Entonces, para mí, como joven de entonces, era la culminación de toda una trayectoria que había empezado una década antes, yo me declaré objetor de conciencia en el año 83, que todavía estaba vigente la orden que el general Gutiérrez Mellado, el vicepresidente de Adolfo Suárez, durante la transición había dado también para evitar el enfrentamiento con los objetores de conciencia en los años 70, y eso duró hasta que el PSOE en el año 84 promulgó la ley de objeción de conciencia, contra la que, y yo estaba en ese ajo claro, dentro del MOC, contra la que desarrollamos la primera campaña de desobediencia civil masiva, que no puede quedar en el olvido, porque es la que desactivó completamente el intento que tenía el Estado español en aquel entonces, de convertir la, el fenómeno de la objeción de conciencia en una, en una solución política a la europea. España en ese sentido era muy peculiar, tenía un movimiento de objeción de conciencia radicalizado, antimilitarista que luego se, se expresaba de manera no violenta, pero era profundamente radical y antimilitarista. ¿no? Y entonces yo participé en todas esas campañas rupturistas, de desobediencia civil, porque luego también el, el gobierno reaccionó frente a esta campaña contra la ley del PSOE, eh, intentando desactivarnos con una especie de amnistía encubierta, y también conseguimos, a través de otra estrategia que se llamó reobjeción, algunos entrar, y, por lo tanto, me coloqué también en la campaña de Insumisión. Yo ya entonces tenía 28, 29 años, los más jóvenes. Eh, claro, ahora puede parecer que no es nada, pero era muy importante, ¿no?, Esa, ese todos o ninguno que nos llevó a, a la campaña de Insumisión, como has contado tú, eh, Santi, y, y que, bueno, más adelante podemos volver. Para mí fue, por lo tanto, todos mis 20 años, una etapa de crecimiento personal, eh, y de poder demostrar también que era posible una desobediencia civil a lo grande, ¿no? De esto ya hablaremos más adelante, porque fue a lo grande lo que hicimos, muy grande, realmente, ¿no? Uh -huh. Y Nacho, el movimiento de insumisión conllevó el enjuiciamiento de, de muchísimos jóvenes. Eh, ¿Cómo os enfrentasteis a aquella estructura tan represiva? Bueno, un poco ya lo estaba apuntando Pedro, ¿no? Eh, el Estado, en principio, ante esta lucha... Eh, lo que intentó por un lado es, digamos, enmascararla y realizando en la, bueno, durante los diversos años una represión selectiva, ¿no? o sea, reprimía a unos cuantos objetores, entonces, o, o insumisos, les castigaba para que sirviera como ejemplo para el resto de, de chavales y que y luego, no participaran en las campañas, y luego por otro lado intentaba, digamos, eh, Quitarse del medio pues, a otro número de objetores. ¿no? Entonces, ante, ante esa situación, en, pues, en los diversos años se fueran haciendo pues, como campañas dentro de las campañas. ¿no? Una, la había comentado Pedro, la de la reojección, eh, la presentación de declaraciones colectivas en el, cuando se, se, se instauró el, el Tribunal de la Objeción de Conciencia, el CENOV, Luego en la campaña de insumisión se llevaron a cabo distintas historias. Se llevó, por ejemplo, una campaña de autoinculpación, que era que cada insumiso, eh, por cada insumiso se presentaban cuatro personas que se autoinculpaban con él, como que lo habían inducido y estaban a, a, a realizar el delito de insumisión. Eh, el plante al tercer grado, eh, la campaña dentro de o todos o ninguno, que era cuando las penas porque cuando las penas superaban los dos años, cuatro meses y un día, se entraba en prisión, pero eh, desde el Estado también empezaron a, a condenar a penas menores de un año para así evitar que hubiera más gente o más insumisos en las prisiones y que la lucha se, se ampliara. ¿no? Entonces, también ahí se, se lanzaron a otra campaña dentro de la campaña, que era de negarse a, a firmar la remisión condicional para intentar que la situación de todos los insumisos fuera fuera igual y, de, y, una, y en, de enfrentamiento y de desobediencia hacia las distintas leyes o, o recursos que, que, que realizaba el Estado. Uh -huh. eh, sí, Almudena. Sí, nada, yo quería recordar a un compañero de gays antimilitaristas, había un grupo de gays antimilitaristas, y él siempre decía, dice, lo importante no es tanto por qué llegas a un grupo, sino por qué permaneces en él, por qué te quedas, ¿no? Y, y entonces, no sé, para mí, pues claro, las mujeres entrábamos de maneras muy distintas, o sea, en todo el, en el movimiento antimilitarista, porque claro, no, éramos, no, no estábamos haciendo la y no, no éramos insumisas, ¿no? Y, y entonces eh, sí que es verdad que para mí fue un descubrimiento, lo que hoy pues, ya le ponemos el nombre de horizontalidad, ¿no? pues el descubrir cómo era... Eh, unos grupos, pues eso, donde prácticamente no había jerarquía, siempre las hay, ya sabemos, pero bueno, comparado con el panorama nacional que teníamos entonces en la militancia, era lo mejorcito que podías encontrarte. Y, y luego o sea que más allá de los, de los de los objetivos digamos políticos no era pues era también cómo se cuidaban los procesos para mí lo que decía Pedro no o sea eran campañas nosotros hacíamos en, en el activismo sindical pues scratches lo que luego se llama scratches y tal pero esto eran campañas organizadas continuas y permanentes no y, y había gente que echaba allí su vida ¿no? y entonces como eso era un proceso muy potente muy potente incluso para las mujeres que no estábamos implicadas en todo este ...proceso ni carcelario, ni todo esto, ¿no? era, era, era un activismo muy constante, sí. muy constante... ...un nivel de implicación muy fuerte. Es que además aglutinaba tantas cosas... ...sobre las que hacer una crítica amplia... ...tú lo has comentado antes... Eh, ...si hay una institución machista, transfoba, homófoba... ...es el ejército, y si, pero además te estabas... Ref, eh, ...en esa estrategia antirrepresiva... ...te estabas enfrentando aparte parte del ejército a los tribunales, a, a las cárceles, era, era un ejercicio de desobediencia muy amplio que requería una, una masa muy grande de, de implicación. Lo que pasa es que a veces lo piensas con el paso del tiempo cómo, cómo pudo ser tan constante con tanta gente y durante tanto tiempo y, como decía el compañero, fue un éxito de más de una década que puso en jaque a las estructuras más sacrosantas del Estado, ¿no? Y, y además tuvo éxito, que esto es lo importante, un ejercicio de soberanía civil protagonizado por tanta gente durante tanto tiempo no, no es normal. La mayoría de la gente empezamos cuando estábamos en el instituto, no os recuerdo aquello, ¿no? y en esos momentos en los que te tienes que plantear también tu futuro, eh, requiere un grado de, de compromiso muy grande, porque si te vas a enfrentar a un proceso jurídico de esas características, cuando te llega una carta que dice que la fiscalía pide dos años, cuatro meses y un día, lo tienes que hablar con la familia, con los amigos, ...esas consecuencias, buscar un grupo de apoyo... ...y luego cuando empezaron a poner en marcha el tema de la, de la inhabilitación social... ...de 10 a 15 años para poder optar a cualquier cargo público empleo público o cualquier tipo de subvenciones, a veces eso echaba para atrás más a la gente que la propia cárcel, porque las consecuencias para el resto de tu vida, en esos años en los que tienes que eh, pensar cuál va a ser tu trayectoria personal, eh, requería un grado de compromiso muy alto, no, no todo el mundo seguía adelante. ¿no? Y eso era muy complicado y había que cuidarlo, porque generaba generaba un lastre muy fuerte, ¿no? pero ahí, ahí funcionó. Uh -huh. Sí, sí, ¿no? a la vista está. Uh -huh. Eh, Almudena, veo que mm, los gobiernos, bueno, los que nos gobiernan ahora, se arman hasta los dientes. No tienen un gasto enorme en defensa, sí. o sea, se lleva bastante, bastante cacho de pastel del presupuesto. Eh, ¿Qué queda ahora de, de esa lucha antimilitarista? Eh, ¿Se sigue luchando contra, contra esto y si se hace, quién lo hace? Sí, todavía quedan algunos, o sea, quedan grupos de MOC todavía, o aunque ahora pues tengan otro nombre. Eh, en varias ciudades españolas y tal. Ahora, curiosamente, en el País Vasco se está volviendo a organizar un, una plataforma de todos los grupos amplios, algunos que han nacido nuevos y otros de los que quedaban todavía. ¿no? Y, y sí que hay una serie de en ciudades como pues eso, Bilbao, Madrid, Las Palmas, eh, Elche, hay gente que está coordinada estatalmente, y luego quedan otros grupos sueltos. ¿no? O se hace gente que pues, a lo mejor hace... Ya no, lo que hay son... Pequeños grupos con pocas personas. Pero sí que es verdad que hemos conseguido, luego más adelante quería hablar también un poco de eso, ¿no? Cómo se ha conseguido eh, hacer de, del antimilitarismo algo más transversal en algunos de los últimos movimientos que está habiendo de otro tipo, ¿no? Desde el feminismo, el ecologismo o otras, pues toda la crisis de. Bueno, crisis inventada, ¿no? de, de las fronteras y de las personas refugiadas y todo esto. ¿no? Y entonces, como hemos ido enlazando, nos vamos enlazando con todos esos movimientos. Y, y, y, esa. y sí, que están, o sea, sí que se ha continuado también con unos trabajos determinados, ¿no? como son pues, desde las ferias de armamento, la protesta con las ferias de armamento... Eh, pues, no, no sé, hay, miles. Y hay también, además, una red, una red internacional, que es la Internacional de Resistentes a la Guerra, donde nos unimos también a otros muchos movimientos antimilitaristas, que quizá yo creo que es una de las cosas que hemos perdido, durante unos años perdimos bastante, fue el, el internacionalismo que tenía nuestro movimiento ¿no? en un determinado momento. ¿no? La, toda la objeción de, que hacíamos fiscal a los gastos militares, lo que hacíamos era intentar conectar con, con esos proyectos con otros movimientos de otros países. ¿no? pero vamos, se siguen haciendo bastantes cosas, quizá no tiene la repercusión mediática que tenía en otros momentos, pero sobre todo estamos intentando que sea eso, que sea como entrelazarnos con otras, con otras historias. ¿sí? Uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a ver un pequeño anuncio de nuestro bonito pueblo Ruesta que se puede visitar esta semana. <risa> que, vale, me dicen que hay unos problemas, así que vamos a seguir... Qué raro, que haya unos problemas, vamos a seguir con el programa. Y seguimos con Pedro, que además de vuestra lucha antimilitarista, en aquellos años llevasteis una fuerte lucha anticarcelaria. ¿Cuál era la realidad dentro de las cárceles y cómo fue la lucha ahí dentro? Pues las cárceles siempre han sido duras. Y lo no serán, ¿no? Es pues un, un invento de la ilustración. Es que yo... Precisamente una de las cosas que me influyeron en mi trayectoria vital con esta experiencia fue que luego yo estaba entonces ya cursando el doctorado y lo derivé hacia el estudio de los sistemas penales y de las cárceles en la historia y la realidad carcelaria que nos encontramos, los insumisos, fue, aquel entonces además recuerdo que había campañas e incluso colectivos que decían la cárcel igual a sida, eh, que era una manera de decir muy importante, un problema muy importante que se estaba cebando especialmente sobre la población reclusa, pero que desvelaba muchas más, ¿no? la, eh, el preso, la mujer eh, o el hombre que están en la cárcel, no solamente están privados de libertad, están privados de muchos más derechos, y están sometidos a una auténtica infravida, entonces todo esto para nosotros los objetores de conciencia insumisos cuando íbamos a ir a la cárcel era algo que nos podíamos esperar, pero nos habíamos preparado dentro del MOC y de todos los colectivos que estaban en la cárcel, ya estoy hablando de la campaña de, de insumisión que es la que de verdad luego nos lleva a la cárcel, porque anteriormente habían habido otras experiencias carcelarias pero que habían ido conjurando al Estado prácticamente para no seguir ¿no? con las estrategias de encarcelamiento contra nosotros. Pero ahí ya sí que nos llega a la cárcel, bien es verdad que llega de una manera minoritaria, porque tampoco consiguen eh, su objetivo de persuadirnos, que era lo que tú has dicho, Nacho, de represión selectiva. Y en la cárcel nos encontramos con algo para lo que no nos habíamos preparado. Quiero dejar esto bien claro. ¿Para qué nos habíamos preparado? Nos habíamos preparado para resistir. El desobediente, podíamos decir, bastante tiene, lo has dicho tú antes, Santi, eh, era un vértigo, el vértigo de la desobediencia y el vértigo de ir a la cárcel. Mm, tener grupos de apoyo era fundamental, tener un caldo de cultivo, lo que llamábamos el colchón social que apoyara al desobediente, que la cárcel no consiguiera prisionizar, que se dice, al, al convertirlo de alguna manera en... En, en alguien sujeto a la, a la cultura carcelaria, sino que resistiera frente a eso. Para eso nos habíamos preparado. Y la mayoría de los insumisos que van a la cárcel llegan entrenados y preparados para resistir la cárcel. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando, cuando nos vemos ya en la cárcel? No uno solo aislado, como ocurría en algunas prisiones, resistiendo. Sino como yo estuve en Pamplona, 40 o 50 insumisos o en algunos casos decenas de insumisos cercanos al centenar, si ya contamos tercer grado y segundo grado después del plante que os he dicho, estamos hablando de muchos insumisos en la cárcel, entonces nos encontramos con que esa estructura autoritaria violenta, de violencia institucional, es quizá peor que la mili. Porque nosotros también hay que decirlo aquí, ¿no? Nosotros, eh, ...como antimilitaristas no, no queríamos exactamente cargarnos la mili... ...hombre, la mili había que cargársela... ...pero nos, nos hubiera gustado cargarnos eh, otras estructuras militaristas... ...otra militarización de la sociedad o incluso al propio ejército... ...pero cuando estábamos en la cárcel nos damos cuenta que aquello era peor... ...y cómo íbamos a estar quietos... ...nosotros en Pamplona y también en otras cárceles del Estado... ...aunque había menos insumisos... ...nos sentimos fuertes, creamos un auténtico contrapoder... ...frente al poder carcelario... ...y de hecho lo sufrimos luego eso... ¿eh? ...a nosotros, a mí personalmente... ...también me dispersaron... ...nos castigaron con, con una de las peores... ...de los peores castigos que hay contra cualquier preso... ...que es alejarlo de su realidad familiar y local... ...tenerlo como suspendido en derechos... Eh, ...de cárcel en cárcel... ...para que la familia o sus abogados... ...ni siquiera tengan acceso a él... ...pero eh, contestamos a eso... Entonces, yo creo que es la mejor manera que tengo de, de contestar a tu pregunta. Cuando vimos lo que teníamos delante tuvimos que teorizarlo porque no lo habíamos teorizado. Pare, parecía que partíamos de que un antimilitarista ya es antiautoritario, pero no, ahora demuéstralo. Si es que hay que demostrarlo, no se trataba de hacer heroicidades, sino de en unas condiciones como las que en algunas cárceles se dieron, sí que se podía crear una estrategia de contrapoder, de solidaridad, de apoyo mutuo, todo esto nos suena, ¿verdad? Lo llevamos a cabo, y, eh, y de denuncia y de apoyo también a los presos sociales, que son, a fin de cuentas, los que más sufrían. ...la estructura carcelaria... ...nosotros teníamos mucho apoyo... ...nosotros llegamos a tener por ejemplo en Pamplona... ...14 o 15 mil personas en la calle... ...gritando no hay prisión que pare la insumisión... ...eso te subía la moral... ...eso aunque te castigaran... ...por ejemplo a mí me castigaron casi todos los fines de semana... ...aislado en celda... ...cosa que a mí pues, me venía bien por cierto para leer... ...y todo eso y para hacer cosas ya de la tesis... ...pero contestamos a todo eso... ...y por ejemplo también conseguimos... Que quiero decirlo ya rápido... Eh, ...algunos beneficios... Eh, ...en colaboración con organizaciones de apoyo a presos sociales... ...como Saláqueta de Euskal Herria... ...y en otros sitios como Asturias, quiero recordar... ...Zaragoza, que también se movieron... En ese, ...y en algunas otras cárceles... ...que no quiero que nadie se sienta mal... ...porque no los cite a todos... ...se movieron en ese sentido... ...denunciaron la realidad carcelaria... ...y apoyaron a los presos sociales... ...y consiguieron incluso logros... ...como por ejemplo programas... ...de introducción de, de material... ...para el apoyo psicológico... Para, lo, para mejorar los programas de metadona etcétera etcétera bueno pues ya por fin ya así que podemos ver nuestra, nuestro anuncio así que ahí va ruesta mm. Muchas gracias compañeras y seguimos con Nacho. ¿Cuáles fueron los principales logros de aquel movimiento de desobediencia civil? Bueno, pues como ya se ha comentado por aquí, eh, uno principal es que demostrar que la desobediencia civil es una herramienta muy válida para luchar y que se consiguen objetivos políticos. ¿no? Conseguimos cargarnos la mili, aunque nuestro listón estaba más alto, era, como decía Pedro, pues las estructuras militares y el ejército. Y, por otro lado, también creo que eh, a través… Es verdad que la Milia eh, a lo mejor era lo que más llamaba la, tan, la atención a la sociedad, pero unido a eso conseguimos poner en la, en la mesa otros muchos temas en los que nos afectaba el militarismo, ¿no? Con, pues en la educación, se hacían campañas de educación para la paz, se trabajaba contra el gasto militar, contra instalaciones militares, se denunciaban todos los valores que conlleva el militarismo, ¿no? Y, y sobre todo eso, ¿no? una Se colaboraba con muchos otros colectivos, ¿no? Como decíamos, aquí en Madrid con Madres contra la droga, con el movimiento de ocupación, campañas cuando... contra el Fondo Monetario, o sea que en el fondo era una lucha antimilitarista, pero muy ligada a todo, a todo lo que significaba el patriarcado, el capitalismo y otros movimientos sociales, ¿no? Uh -huh. Eh, Santi, antes hablábamos de distintas concepciones de, de aquel movimiento. ¿Cómo gestionabais la diversidad de, de ideologías? Bueno, eh, bueno, yo creo que en general el movimiento antimilitarista era un movimiento bastante plural, aunque había muchos denominadores comunes. ¿no? Eh, yo creo que eh, la estrategia de insumisión fue probablemente el principal, el principal denominador común, pero luego teníamos nuestro ámbito de actuación, sobre todo, muy a nivel territorial, dentro de nuestro ámbito. ¿no? Eso por una parte. ¿no? Y luego a nivel, por ejemplo, en Madrid eh, teníamos con cierta frecuencia encuentros y hacíamos actividades con, con, con mucha frecuencia. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el MOC tenía una tradición mayor de... Sobre todo de estrategia no violenta, de ellos aprendíamos en ese sentido muchas de sus acciones, ¿no? Eh, a nosotros nos, hacía, nos, ha, nos apetecía hacer cosas a nivel local que fueran vistosas, ¿no? Por ejemplo, eh, en una ocasión eh, rodeamos de cadenas la sede del PSOE de Leganés, por ejemplo, o, o hacíamos con frecuencia encadenamientos en... En, ...en el cuartel en el, del gobierno militar, ¿no?... ...es decir, este tipo de cosas... ...en general, ese tipo de actividades... ...también bastante provocadoras era, ...era algo bastante común, ¿no?... ...y luego, en general, si algo que nos unía... ...era la estrategia antirrepresiva... ...que antes lo comentaba Pedro... Eh, ...si hubo eh, un número importante de insumisos... ...fue sobre todo en, en Navarra, eh, de Euskadi... ...y sobre todo en Navarra, era donde más había... ...y a veces traían a, a, a esos presos... ...a cárceles de Madrid... Eh, si era la prisión militar, la prisión militar al Calameco, y hacíamos marchas, y luego eh, nos escribíamos, pedíamos visitas, y vas a ver a alguien que no conocías, imagínate, ¿no? Que estaba alejado de su familia, pero eh, tenía una visita a la semana y había que aprovecharla, que esa persona no se sintiera sola, ¿no? Esto era una cosa que hacíamos con mucha frecuencia, igual que en la prisión de valdemoro o Carabanchel, compañeros nuestros también estuvieron allí, ¿no? Pero la estrategia represiva genera mucho desgaste y yo no quiero dejar de recordar casos como, como los compañeros de Quique Mur o una Isala Nueva que fueron verdaderos crímenes de Estado. Yo esto hay que decirlo y hay que denunciarlo porque a día de hoy siguen sin resolver compañeros que, que dejaron allí su vida. ¿no? Es decir, por, la, por la estrategia tan fuerte que adoptó el Estado contra nosotros, compañeros que eh, un buen día no, no decidieron no volver a, después de un permiso carcelario o un compañero como quiquemur que no tuvo la atención sanitaria adecuada y allí perdió su vida también. Le, le, acabaron con él, ¿no? Este tipo de cosas hay que, hay que seguirlas recordando, porque están ahí, ¿no? Forman parte de ese pasado, de ese, de ese desgaste, ¿no? Y, en general, todo ese tipo de cosas servían mucho para unir, ¿no? Pero la estrategia antirepresiva era, era muy dura, era, era muy difícil de sostener en el tiempo, pero siempre llegaba gente con una apuesta mayor, ¿no? Yo recuerdo que cuando ya estaba en marcha el desarrollo de, de la reforma del Código Penal, llegaron los compañeros que decían que hacían la insumisión sobrevenida y, y sabiendo que, que, si no, que si no ibas a, a la cárcel, o sea, no, no podías ir a la cárcel si no habías pasado primero por el ejército. Pues ibas al ejército, te presentabas, te daban tu cartilla militar y después decías... ...hasta luego buenas... ...claro, ya el proceso tenía que ser intrínsecamente militar... ...ya no podía ser civil ¿no?... ...y otra vez más, más represión ¿no?... Esto era un... Realmente, eso no ...realmente siempre las estrategias... ...que se llevaron a cabo... ...desde... ...quiero recordar que es una... ...son tres décadas ¿no?... ...de desobediencia civil... ...que efectivamente comienza... ...y es el MOC ¿no?... ...como coordinadora de grupos... ...donde al principio en el... ...por lo menos yo lo viví aquella época... Dentro de la coordinadora como tal, había grupos que también eran homónimos, se llamaban MOC, y otros como el GAMBA, son los que luego van a dar lugar a los colectivos Milicaca y uh -huh. y gracias a ellos, o las coordinadoras Caquicha en Euskal Herria, Kakichat. que gracias a ellos se incorpora de una manera cómoda y fuerte la izquierda radical, por, por decirlo así en general, que estaba dentro de, de las estrategias del MOC, pero... Con debates no, Re debates ideológicos que luego en la práctica, cuando se llevaron a cabo, pues, pues yo creo que casi todo, como tú dices, se diluyó. ¿Por qué? Pues porque finalmente la insumisión sí que de verdad se convirtió en una estrategia de desobediencia civil masiva. Y ahí el Estado tenía que responder, como respondió, con represión. Y la represión, aunque no, no, aunque no nos guste ser antirepresivos, pues une. Porque si no, la cuestión represiva o une o... O, o, nos, o encima pues nos están dando y nos estamos dando entre nosotros. ¿no? Pero tenía, eso quería decir. compañeros que no estaban en esta línea, toda la corriente, por no llamarlo movimiento, de los invisibles, mm. que estaban en contra de, de asumir cárcel y de asumir ningún tipo de represión también. ¿no? Sí. la desobediencia y, civil. No ir a los juicios. Los juicios. Hombre, la desobediencia civil provocaba un debate ideológico decalado, ideológico de lo provocó en los años 30, en la época de Gandhi, lo provocó en los movimientos civiles de Estados Unidos, que es de los que nosotros más hemos aprendido, y lo, y lo provocó y lo va a provocar siempre, lo está provocando en, en, la, en el proceso catalán, la desobediencia civil siempre tiene que provocar debates ideológicos donde todos nos retratamos, para nosotros era una, eh, una oportunidad, podríamos decirlo, de eh, ruptura política, pero al mismo tiempo aprovechando la propia represión que el Estado ejercía contra nosotros, esa es una, eso es una muy básico, ¿no?, desde, desde siempre, la desobediencia civil, es, se ejerce la desobediencia civil, el Estado reprime, y si no reprime, la, digamos que paga un costo, y si reprime también paga un costo, porque se, te has ganado el apoyo popular o el apoyo que te vayas ganando, ¿no? entonces eso provocaba una división por ejemplo con cierta parte del movimiento libertario que no entendía eso que era más de enfrentamiento y de no, no voy a ir a los juicios no voy a participar en estructuras legales para, para defenderme ¿no? pero sin embargo la, eh, la izquierda radical que también al principio en los años 70-80 tuvo muchas dis discusiones con esto por otros motivos como sí. era lo de la violencia sí. o no violencia es la que luego sin embargo más va a empujar y por eso no hubo por ejemplo, entre el MOC y Caquicha o Milicaca, lejos de haber eh, problemas, hubo finalmente muchísima colaboración. ¿no? Uh -huh. eh, Pedro, pues sigo contigo. No, pues, ah, vale, sí. Sí, porque... sí, sigo contigo. Como historiador y antimilitarista, eh, conocerás bien los, los hechos de la Semana Trágica de Barcelona. ¿Qué relación tienen aquellos acontecimientos y el nacimiento de la insumisión? Pues puede parecer que mucho, pero en realidad no. A ver, esto hay que aclararlo. En los años 1909, pero ojo, antes también, 1911, por ejemplo, son los sucesos de Cullera, son huelgas campesinas, huelgas obreras en Bilbao, huelgas generales que convoca la CNT, ya constituida como tal desde 1910 hay un componente antimilitarista evidente, podríamos hablar de un antimilitarismo histórico, ¿no? de rechazo a la mili, Fermín Salvochea es uno de los que más le, eh, desarrolla como discurso antimili y antimilitarista de la época, pero la CNT está llamando también a la insurrección, a la no colaboración y a la huelga general contra, contra el capital, sí, pero también contra la guerra. Los lemas, si cualquiera que se vaya a buscar los lemas en la prensa, en la prensa burguesa, liberal de aquella época, encontrará a la CNT y en algunos momentos la UGT o hasta los republicanos convocando por motivos sociales, pero también contra la guerra. ¿Por qué? Porque había una guerra, porque se llamaba a los reservistas a ir a la guerra de Marruecos y eso fue la ocasión de la sublevación de, de Barcelona en 1909 o de los, de los sucesos de Cullera en 1911 y de otros más. Pero esto esto tiene mucho que ver con lo que es nuestro movimiento luego, que surge en los años 70, algo, algo porque esa memoria estaba, esa referencia histórica, España había sido el país donde más anarquismo se había desarrollado y por lo tanto más antimilitarismo histórico, en su sentido histórico, pero sin embargo el, el movimiento que surge en los años 70 y que luego con los añadidos ...que después tiene de la izquierda radical... ...del movimiento libertario ya... ...de los años 80, etcétera, etcétera... ...es más nuevo, porque tiene más que ver... ...con los referentes de los movimientos sociales... ...sobre todo movimientos civiles... ...en Estados Unidos... Y, ...y con la influencia de los movimientos... ...de no violencia y de... O de, por lo menos, antimilitaristas... ...por ejemplo, europeos, en Bélgica, en Francia... Que, ...que con aquella memoria histórica... ...¿por qué? Pues por un hecho capital... ...que todos sabemos, y es que en este país... Del 36 al 39 se vivió una guerra que eh, generó otro tipo de culturas políticas y de referencias respecto a lo militar, lo armado, etcétera, etcétera, que, que evidentemente no es que borrara lo, el pasado, pero sí lo, lo, lo cambió. Eso, eso es cierto, pero yo creo que sí hay conexiones. Por ejemplo, si hay dos, dos hechos significativos a lo largo de los 90 que favorecen el desarrollo de la estrategia de insubisión, fue la primera guerra del Golfo, donde ahí fueron eh, eh, militares de, de Leva, y la guerra de Bosnia, un poco después. Estos dos hechos favorecieron también el, el propio desarrollo del movimiento de insumisión y de la implicación de otros colectivos, también antimilitaristas, que favorecían ese, ese rechazo y ese cuestionamiento de los ejércitos. Uh -huh. Y esto eh, entronca un poco, tal vez, con eso. Bueno, no quiero sí, sí. Eh, polemizar, pero sí entiendo que eso favorece también un poco ese rechazo y ese, esa conciencia social de que, de que hay que actuar y que y que hay que moverse ya no solamente por el hecho de cuestionar el servicio militar sino porque hay un, unos hechos concretos que te demuestran los, los efectos tan tan devastadores de, de las guerras yo me refería a los debates ideológicos ya. la referencia el anarquismo uh -huh. español sí, sí, sí, bueno sí. también el con sus hermanos ¿no? internacionales claro. de la época es la, el referente antimilitarista con uh -huh. por autonomía porque los socialistas la segunda internacional están en otras cosas y los comunistas ya sabemos, ¿no? Están en otras cosas. Está, cuando se habla de antimilitarismo, por ejemplo, largo caballero es capaz el líder socialista español de, de hablar de antimilitarismo, pero en realidad lo que está es queriendo construir un ejército popular, uh -huh. es otra cosa. Todo eso, eh, frente a todo eso estaba el referente anarquista. Uh -huh. el referente anarquista hubiera sido la memoria histórica que nos hubiera llegado con uh -huh. más, más directamente, creo yo, a los años 70 y sin embargo, creo que influyó más, aunque luego hay otros aportes como todo esto que tú dices nos influyó más ideológicamente la experiencia de los movimientos de desobediencia civil uh -huh. y, de, y de, de derechos civiles por ejemplo en, en Estados Unidos pero también en otras partes del mundo y por supuesto el referente de la India y de Sudáfrica que otras cosas, eso uh -huh. ha es lo que yo más o menos creo, ¿eh? porque he vivido y he estudiado eso. Y creo. Pues, eh, Almudena, ¿las mujeres realizaban alguna actividad específica en apoyo a los encarcelados? ¿Y tan específica? <risa> o sea, dentro del MOC y yo creo que dentro del antimilitarismo hay como varias fases, ¿no? O sea, antes de toda la insumisión, el mismo que estaba organizado como en comisiones, ¿no? Y sí que es verdad que en algunas participaban más las mujeres, como era la educación para la paz, había un grupo de mujeres aquí en Madrid específico, y en otros MOC también, en Barcelona, eh, había grupos de mujeres específicos antimilitaristas, y estábamos, por ejemplo, nosotras empezamos un grupo que todavía seguimos en, en la campaña esta de, de, de los gastos, contra los gastos militares, Luego, cuando aparece la insumisión, como que arrasa ahí toda la energía, en la que también participábamos porque, porque estábamos dentro de, de, los, de, la, de las reuniones específicas de los grupos políticos. Y para mí, las dos cosas más importantes de la insumisión y que creo que hemos rescatado, que no rescatamos hoy en día, no aprovechamos esa, esas estrategias que, que para mí fueron bastante importantes, son eso, los grupos de apoyo, como ha comentado Nacho, y las autoinculpaciones, o sea, es que eso fue lo que le dio una dimensión totalmente diferente, ¿no? y, y entonces ahí sí que estaban las mujeres, no tanto en los grupos políticos, en de todas las reuniones esas con los abogados y con no sé qué, y con todo el, más el proceso de cárcel, pero sí que por ejemplo íbamos mucho a las visitas de las cárceles y todo esto, ¿no? pero fueron fundamentales y de ahí surgieron algunos grupos específicos de eh, mujeres jóvenes que descubrieron el antimilitarismo a través de los grupos de apoyo a algún insumiso que normalmente era alguien conocido del barrio, de la universidad, del, de, su, de su entorno familiar... O, y, y, bueno, y luego, a raíz de la Guerra de los Balcanes, fue cuando ya eh, conocimos, empezamos a conocer, a las mujeres de, de negro contra la guerra, que eran mujeres eh, feministas que se habían organizado en todo, todos los países de los Balcanes en contra de, de la guerra. ¿no? haciendo cosas, o sea, como mensajes muy potentes de cuál es nuestra responsabilidad como países opresores y, y entonces ahí muchas de las mujeres que estaban dentro de los grupos del MOC viajamos a los Balcanes, conocimos a mujeres de otros países y tal, y conectamos, hicimos por primera vez yo creo esa, comisión, esa conexión del feminismo y el antimilitarismo, ¿no? y lo trasladamos a nuestros propios grupos y ahí como que ya se empieza y además físicamente nos empezamos a desgajar un poco, por ejemplo toda la campaña de apoyo a las mujeres de negro empieza como una campaña del MOC, de, de, de, de, de, de los grupos mixtos que éramos, pero poco a poco las mujeres encontramos que reuniéndonos juntas hacemos, tenemos otro, otra serie de procesos, también tenemos otros campos que, tra que nos trabajamos, ¿no? Porque a veces pasa que, claro, como eres mujer, te tienes que trabajar las consecuencias de la guerra sobre las mujeres. Bueno, o no, o te trabajas otras cuestiones, pero desde una visión con más de con perspectiva de género. ¿no? Y ahí ya fue cuando empezamos a, a, a crear unos grupos de mujeres eh, antimilitaristas y ahora hay también otros grupos de mujeres contra las guerras a raíz de, de esa conexión con las mujeres de negro. ¿no? Uh -huh. Muy interesante. Sí. También fue muy importante en el 88 con el decreto de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, la campaña que se hizo, que se hizo de que... mujeres, de, con nosotras que nos cuenten, ¿no? de claro. montando todo este discurso de que la igualdad entre hombres y mujeres es participar en las estructuras patriarcales. Y eso ¿no? también fue un debate ahí ideológico <ríe> importante. Bueno, pues ahora vamos con Ángela y con el brico que nos ha preparado este mes. Hola a todas y bienvenidas al BriConsejo. Desde el 20 de febrero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 2001, cuando se abolió definitivamente el servicio militar obligatorio en el Estado español, más de 1.600 jóvenes que se declararon insumisos pasaron por prisión. Hoy abordamos en nuestro debate mensual este hecho, cuando se han cumplido tres décadas de los inicios de aquel movimiento, considerado como la mayor acción de desobediencia civil en nuestro país. Fue, como bien han denominado algunas personas, una lucha sin cuartel, un pulso contra el estado de una generación de jóvenes que se rebeló contra la idea de colaborar con el ejército de corte franquista en unos años donde el régimen parecía que empezaba a desmoronarse. Sus reivindicaciones podían dividirse en objetivos a lograr a corto, medio y largo plazo. Lo urgente era acabar con la obligación de tener que servir al Estado formando parte de su aparato represivo, pero lo ideal, algo que todavía no se ha logrado, era acabar con el ejército como tal, puesto que sin ejércitos no habría guerras. Era obvio creer que con la eliminación de esta institución se garantizaría un paso más en la construcción de una sociedad solidaria y pacifista. Este movimiento, que también rechazaba la denominada prestación social sustitutoria, fue sumando cada vez más apoyos. Quienes se declaraban insumisos lo hacían convencidos de una idea. Estaban luchando no solo por acabar con el servicio militar obligatorio, sino por terminar con un modelo de sociedad injusta y violenta. El movimiento por la objeción de conciencia moc tuvo una gran cohesión social, por eso el Estado siempre tuvo la intención de desestabilizarlo, intentando dividir a sus integrantes. Para ello puso en marcha una estrategia de represión selectiva. Fueron muchos los jóvenes antimilitaristas procesados y condenados, pero no todos entraron en la cárcel. Desde entornos libertarios también existieron organizaciones que jugaron, sin duda, un papel determinante en esta lucha, promoviendo la insumisión total. Tampoco queremos, ni debemos, olvidarnos de las muchísimas mujeres que formaron parte del Moc. A pesar de que no eran ellas los sujetos sobre quienes recaían las condenas, fueron un pilar fundamental del movimiento, organizando movilizaciones, protestas y acciones contra la Mili y apoyo moral a sus compañeros en unos años muy, muy difíciles. Acordaros de dar a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y hasta la próxima. Muchas gracias, Ángela. Y um, Santi, ¿cómo recuerdas tú aquella lucha desde tu experiencia personal? ¿Qué sacaste de ella? Bueno, yo creo que, sobre todo, eh, fue una escuela de militancia, una escuela de participación, de asamblearismo, de socialización, de, de redes de apoyo mutuo, no sé, eh, y te fue relacionando con los movimientos sociales, eh, además, eh, justo a continuación de unos años, en la, a mediados de los 80, que la segunda mitad de los 80, que tuvo mucha actividad el movimiento estudiantil, que se protagonizaron huelgas muy importantes, ¿no? que a continuación llegar a esto favoreció que la gente se enganchara con esta lucha tal vez igual con más facilidad, en... y entonces luego también la gente más mayor ¿no? en las universidades. ¿no? Yo creo que sobre todo, fue sobre todo una, una, una escuela de, de vida, una escuela de militancia ¿no? y, y de solidaridad, de compromiso. ¿no? Eso yo creo que fue lo que más destacaría. ¿no? Yo en mi caso particular, eh, que, que como digo antes era objeto a la prestación social sustitutoria, luego nos encontramos que con la reforma del, del Código Penal eh, la estrategia fue elevarlo todo a, los, a, la, a la audiencia provincial, hay algunos nos quedamos durmiendo el sueño de los justos y no llegamos a tener ese segundo juicio. En mi caso, el juez fue era togado militar, es decir, este iba a, a condenar seguro, pero le dijeron, no, perdona, esto lo tienes que subir para que se enfríe, ¿no? Y ahí ese, ese tiempo fue ralentizando todo mucho, ¿no? Y, y bueno eh, solamente con estrategias de apuesta más, más contundentes se mantuvo algunos años más ¿no? que es cuando hablábamos de la insumisión total ¿no? pero la estrategia de solidaridad y apoyo eso se mantuvo en todo momento uh -huh. eh, Almodena tú perteneces como nos has contado antes también a Mujeres de Negro contra la Guerra pero qué otras luchas antimilitaristas existen hoy en día Hoy en día, eh, bueno, pues eh, sobre todo se está haciendo mucho hincapié en todo lo que es eh, el armamento, o sea, más que son campañas que llevamos así entre distintos grupos, todo lo que es el armamento, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? de, nos estamos entroncando ahí eh, relacionando mucho con las iniciativas que hay contra las fronteras, contra la Europa Fortaleza, de apoyo a las personas refugiadas. Eh, ...denunciando, por un lado, por ejemplo, eh, las consecuencias de, de las guerras... ...y del tránsito de las mujeres refugiadas, o sea, todo lo, el periplo de violencia... ...que tienen que, que atravesar, pero también denunciándonos a nosotros... ...como, como los países agresores, o sea, eh, tenemos, hay una campaña que se llama... ...La guerra empieza aquí, y hay otra campaña que es la banca armada... ...en la que se están denunciando cómo los bancos participan... ...especialmente pues focalizando en uno, que es el BBVA pero se, también contra el Santander y otro tipo de bancos, o sea, cómo se está colaborando con el militarismo a través de, financieramente, y hay campañas, por ejemplo, contra los puertos, donde se están cargando las armas que van con destino a Arabia Saudí, eh, o sea, que sí hay que no están no son como tan organizadas, digamos, desde, de, de, de, de, de, de, de, de todas algunas, digamos, todos los movimientos, pero estamos participando ¿no? en muchas de estas. Y una de las últimas también es... Eh, el, bueno pues el, también digamos la unión con lo, los nuevos grupos que están saliendo eh, por el cambio climático, ¿no? Y entonces estamos colaborando en la plataforma de 2020 por el cambio climático y, y en extinción, rebelión, ¿no? Entonces, eh, toda esta gente empieza, que es una gente joven, que no sabíamos ni de dónde estaban, y, y de repente sale con unas estrategias de desobediencia civil que tienen muchísimo que ver con todo lo que hemos trabajado toda nuestra vida, pues también hacemos talleres de desobediencia civil y de acciones directas no violentas y todo esto, y entonces, con esta gente estamos haciendo, estamos también colaborando. entonces Y, y en el movimiento, por ejemplo, mismo del feminismo, uno del otro día en el comunicado que se leía el 8 de marzo pues está como el, el antimilitarismo es una de las premisas, ¿no? del movimiento. Quiere decir que no son tanto acciones concretas, pero sí como lo que decía antes, ¿no? es ya como una, como una asignatura transversal, ¿no? a todo en esto todos estos movimientos, ¿no? ¿Y cómo puede la gente así de la calle de a pie participar en estas plataformas, en estas en estas actividades? Pues súper fácil, ¿no? <risa> Yo creo que se metan hoy en día en cualquier... Vamos, en Extinción Rebelión, por ejemplo, o en la... Eh, plataformas de, de estas del 2020, ¿no? Que, o sea, que este lo publican todo, que lo hacen, o sea, que no es... Nosotras este, sí que teníamos... Es verdad que las mujeres acabamos un poco cansadas de la insumisión por esa imagen del, del héroe, del insumiso como héroe, ¿no? O sea, y hubo pues, debates también entre los chicos, ¿no? Eh, de cómo algo que criticábamos, que es la imagen del héroe dentro del militarismo, casi lo estábamos trasladando a nuestras propias luchas, ¿no? A nuestra propia militancia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora en estos grupos de jóvenes también se plantea que nosotros hacemos unas, unas acciones como también a veces muy duras y como con mucha responsabilidad, ¿no? De luego de, con mucha repercusión, podían tener repercusiones, y ahora la gente quiere hacer como acciones como más abiertas, donde pueda participar todo tipo de gente, ¿no? Que eran debates que nosotros habíamos tenido ya hace 20 años, ¿no? Como hacer eh, que un movimiento sea mucho más participativo para cualquiera que pueda venir y tal, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, en el momento que el Estado ya sabemos, como siempre, ¿no? Genova, por ejemplo, para mí fue ahí un, ¿no? un punto de inflexión que acabó con muchas movilizaciones a base de palos, porque la gente al final se asusta y ahora tenemos la ley Mordaza, o sea, que tienen también sus estrategias para combatirnos, ¿no? Pero yo creo que son que que hoy en día es mucho más fácil que entonces, que tenía que estar en un grupo continuamente militando de una manera constante y tal, ¿no? Y ahora es mucho más fácil engancharse con cualquiera de estos temas, ¿no? ¿eh? No. no sé qué opináis vosotros. Bueno, yo creo que hay, hay una diferencia grande. En aquella época no había internet, no había móviles. Cuando había un detenido, hacías un cartel corriendo a fotocopias, te bajabas a los cuatro bares que sabías que andaban los compañeros y los colegas y, y las compañeras, y ahí se difundía algo para el día siguiente, ¿no? Es, es que es, es una realidad tan distinta, tan ¿no? Que, que, y no hace tanto, ¿no? Pero, pero eso, y sí que es cierto que hoy en día hay otras herramientas para participar igual más, más accesibles, no lo no sé. Uh -huh. eh, Nacho, después de la suspensión del servicio militar obligatorio, que no cancelación, sino suspensión, eh, ¿sigue siendo necesaria la lucha antimilitarista en nuestro país? Eh, sí, porque el militarismo no ha acabado, acabó la mili, pero el militarismo sigue ahí. ¿no? Y ahora estamos viviendo unos tiempos en los que los valores militaristas como que están un poquito en auge por determinados poderes. ¿no? Pues eso el, la obediencia, la jerarquía, el patriarcado, la sumisión, tal, tal ¿no? estamos viendo. Entonces, bueno, pues... Eh, Luego, como también apuntaba, el ejército está yendo a las escuelas, hay programas ¿no? de, que, de los valores patrios que hay que enseñárselos a los niños y a las niñas desde que son pequeños, entonces ahí es muy importante educar para la paz. ¿no? Todo el tema de, pues, como apuntaba Almudena, de, de armamento, fábrica de armamento, la implicación que tienen nuestras empresas en los conflictos que hay en, en otros países el tema de control el militarismo también ha ido cambiando y se ha ido adaptando a los tiempos no ahora todo el tema del control social tanto de externo a nuestras fronteras como interno es también ahí supermilitarista no es una pata que tiene ahora el militarismo y hay que son otras como otros campos de trabajo que antes no a lo mejor no no estaban o estaban más eh, digamos tapados por la existencia de la mil y la lucha más contra contra la mil y la campañas de insumisión que aunque se trabajaban estos temas pues a lo mejor no, era, no no salían tanto a la luz, pero ahí sí que tenemos un todo lo del paraguas que ponemos que, que claro. se llama la militarización social, ¿no? de cómo claro. van involucrando los, los los inculcando los valores militaristas y patriarcales pues en las escuelas y en bueno en todo el proceso porque en los trabajos también sucede ¿no? Y luego los espacios que estaban ocupando no las, las Fuerzas Armadas. O sea, que es que ya el coronavirus, si te sacan al ejército, es que ya no son solo los incendios y las inundaciones. Que estamos en, en estado de emergencia, y de alerta siempre. Y entonces, ¿quién mejor que el ejército? O sea, yo creo que lo que está pasando es tremendo. El control social que nos están metiendo ahora. Las juras de banderas civiles, bien. que hacía mogollón de tiempo que no se hacían en muchas ciudades que se hacen juras de banderas civiles la competencia esta de poner una bandera de España más grande en cada plaza. ¿no? O sea que son como notas que pues, que nos da un poco la realidad de que lo, el militarismo siga sigue ahí. ¿no? Uh -huh. eh, Pedro, ¿qué queda hoy de la insumisión de los movimientos sociales y cuál es la realidad de nuestras prisiones? Bueno, se está más o menos respondiendo ¿no? a esa inquietud, ¿no? aquello para qué sirvió. Por ordenarlo un poco, nosotros y nosotras pusimos en marcha la mayor campaña de desobediencia civil, pero antimilitarista, objeción de conciencia al servicio militar e insumisión a, a, a la conscripción militar y civil que ha habido jamás en Europa. Y eso prestigió históricamente de una manera que yo creo que todavía no hemos aplaudido suficientemente a nivel internacional. La experiencia española se convirtió y sigue siendo hoy referente por su prestigio. Muchísima gente se mira en ella, a ver si pueden hacerla, a ver si pudieran... Qué claves se dieron aquí, ¿no? Eso sería ahora un poquito más largo de desentrañar. Pero eso es importante, porque eso queda. Ocurrió en los años 90 y ha quedado y sigue ahí, reverbera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras cosas ya de consumo más interno que no, no son baladí. Eh, el cambio de cultura política que se dio en la sociedad vasca en un momento en el que estábamos viviendo un conflicto que tenía tintes armados de terrorismo, de violencia política seria, también tuvo mucho que ver el, eh, el ejemplo de la eh, desobediencia civil y de la insumisión como caló eh, en la juventud vasca en este caso, ¿no? Había calado en toda la sociedad. Tú hacías una encuesta en Ciudad Real y el 70% de la juventud estaba en contra del servicio militar y apoyaba la insumisión. Por supuesto que en, en las zonas donde encima había otros elementos de ruptura con el Estado, como era Cataluña o la sociedad vasca y Navarra, o Escalería, pues mucho más. ¿no? Y eso fue muy importante, ¿por qué? Porque hoy también estamos viendo el prestigio que tiene todo el planteamiento de desobediencia civil y de repertorios de lucha no violenta, Vamos a decirle así porque algunas veces eh, no hace falta, no hace falta nombrarlo, pero está como en la atmósfera de la cultura política de la protesta en este país. Cuando se ha analizado la cultura política de este país, en contra de lo que mucha gente puede pensar, el 90 y mucho por ciento de las luchas de este país, del movimiento obrero, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera ha sido lo que llamaríamos no violenta, pacífica, pero muchas veces rupturista, sin, eh, sin que haya... Más bien han sido los agentes armados o policiales los que han generado la violencia, ¿no? Y, y algunas veces ha habido contestación, pero en general ha sido pacífica. Eso lo hemos visto también luego, después, con los movimientos más, eh, podríamos decir, también de desobediencia y de insurgencia desobediente que hemos visto en este siglo ya, ¿no? Con los movimientos antiglobalización, con nuestro 15M. Yo acabo de escribir un artículo que es de la insumisión a las plazas, porque en las plazas no es que estuviera la insumisión, estaba ese espíritu, ese, ese aire ¿no? que se daba por hecho de que había que contestar como se contestó, no había sido porque los insumisos le enseñaran a nadie, sino que habían quedado como referente, y hoy por hoy vemos, incluso, por ejemplo, antes lo he citado, tengamos la opinión que cada uno pueda tener sobre los motivos que llevan a la gente en Cataluña, ...a plantear eh, el Pluset, que hay ahí ya sabemos muchas líneas diferentes... ...lo que ha sido la desobediencia civil desde abajo del 1 de octubre... ¿eh? ...con aquel referéndum ilegal que tanta gente llevó adelante... ...está inspirado plenamente ¿no? en las campañas de desobediencia civil... ...y yo algunas veces incluso alucino, me, me reconforta mucho ver a Jordi Cuixart... ...o a gente que está ahora mismo en prisión por, esa, por esas acciones apelando a lo que fueron nuestros discursos, e incluso algunas veces nuestras propias herramientas y hasta, hasta manuales, entre comillas. ¿no? Entonces, en los movimientos sociales está muy presente y, y luego está lo que acaban de decir los compañeros y la compañera. ¿no? Y es que el militarismo está ahí con otras formas, con las de siempre y con otras nuevas, y hay que seguir, creo que, que hay que seguir, ¿no? poniendo en marcha lo que están poniendo. Uh -huh. Eh, Almudena, después de 30 años de lucha, ¿qué les puede decir a las nuevas generaciones que no han conocido la mili y la lucha de la, de la desobediencia civil por su abolición? Eh, ¿qué, qué les yo creo que más que decirles algo, tendríamos que escucharlas. <risa> o sea, yo ahora, desde el 15M, como decía, o sea, yo creo que el 15M recoge como el testigo de la, de la no violencia y, y ahora lo, los movimientos, yo le llamo los brotes verdes, a los chiquillos, estos chiquillas tan jóvenes, ¿no? como que son todos ecologistas y tal, pues hay que, hay, que, hay que escucharles porque ellos han recogido el testigo de, de la desobediencia civil también, ¿no? más masiva, más popular, como más, la, la, están planteándole darle una vuelta de tuerca a eso también para ver desde dónde lo, lo enfocan, ¿no? Y, y a mí me parece que hay que estar con esta gente. En algunos aspectos pues estarán muy perdidas, pero es que yo creo que también nosotras a lo mejor nos hemos estancado un poco en una forma que ya están muy usadas, muy desgastadas, y que el sistema también, pues eso, es que la ley Mordaza yo creo que ha sido, no os vais a enterar de lo que estáis haciendo, pues y ahora hay que sortear eso, o sea, si no, nos la quitan, que esperemos que sí. Pues, por lo menos hay que, intentar, hay que buscar nuevas estrategias hay que buscar nuevas estrategias y yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos en un segundo plano y escucharles mucho sobre todo y, <risa> y por supuesto que no se rindan ¿no? por supuesto. Eh, y esto es para todos en general eh, volveréis a negaros a cumplir el servicio militar y la prestación social sustitutoria. Bueno, yo, si volviera a asistir servicio militar y si yo volviera a tener 20 años, <risa> entiendo que hay que apostar porque sí, ¿no? Hay que apostar porque sí, porque lo que, va, lo que siempre va a estar ahí es la posibilidad de que los militares vuelvan a hacerse valer y, de, y acaben con todo. Y hay que desobedecer contra, contra eso, contra todo lo que concierne a eso. Yo, yo entiendo que hay que mantener ese espíritu. Ahora, eh, son otros tiempos y es otra realidad. ¿Tú ¿Eh? Yo creo iría, iría, No, no, sí. Hombre, yo creo que era un poco lo que tú decías, ¿no? Aparte de ser unos años en los que a nivel, no solo a nivel político, ¿no? pero a nivel personal aprendimos mogollón, ¿no? Yo creo que incluso que si somos un poquito... Wow, no sé, yo creo que si somos mejores personas también nos influyó todo aquel ¿no? todo aquel trabajo todo aquel aprendizaje y tal ¿no? o sea que también nos nos sirvió para a nivel personal y nuestro no solo yo, a mí me preocupa más cómo cómo pueden eh, todavía algunos bueno hay algunos de por ahí con ciertas ideologías que son suelen pero ¿cómo pueden estar en este país pensando algunos en que era en que sería posible reinstaurar la milicia? No quiero decir que, que todo esté ganado ni que haya entrado en un camino de no retorno, pero eso, y lo digo también como aviso a otras organizaciones políticas que pueden ser más amigas o habría que verlo, más cercanas, no lo sé, desde luego no de la derecha, ¿cómo pueden eh, desdeñar la cultura política que se generó en este país entre los años 80 y 90 en este sentido antimilitarista. Hoy el antimilitarismo en este país, aunque sea muy primario, como dice Almudena, o aunque pueda la gente no tenerlo muy elaborado, es como... Como una, algo que se respira, ¿no? Un genio. Mira, tú aquí Yo alguna vez lo he dicho, digo, que lo intenten, ¿no? Pero lo he dicho así, un poco como poniéndome vale, chulito. Y entonces mi hijo, que es más pequeño, dice, eh, papá, ahora nos tocaría a nosotros. Y digo, ah, bueno, por supuesto que nos tocaría a nosotros. A mí ya no, no tendríamos esa edad. Nosotros tendríamos que estar en las, en las asociaciones de padres y madres. No, ya, <risa> ya lo creo. creo que, porque porque que no. las hubo y muy importantes hicieron un trabajo también... Político muy estupendo. Ya el, todo esto del antimilitarismo ya sabemos que también es muy contradictorio porque luego la gente es capaz de decir que es antimilitarista y apoyar que manden armas, a, que vendan armas en Arabia porque así se gana más dinero y hay puestos de trabajo. Y, y el debate que sobre todo en aquella época es verdad que generamos sobre todo un debate social muy brillante, no, muy vibrante. Quiero decir sobre esto y habría que intentarlo siempre que haya debate social en torno a estas cosas y de esas contradicciones, ¿no? Pero yo no sé cómo se pueden atrever con algo tan delicado, así, bueno, pues vamos a reinstaurar la mili, venga, a ver qué te va a pasar. O sea, vas a chocar con una especie de magma que hay subterráneo en la sociedad española, que son las generaciones que vivimos aquello, y luego con la juventud, que evidentemente aquí y en todos sitios te va a decir que no, ¿no? tendrías que que venderlo no sé cómo, pero vamos, seguramente te obtendrías otra otra insumisión. Supongo que sí. Hubiera estado guay que después de todo este programa hubieras dicho no, no, no, sí, sí, sí, sí. yo lo haría, yo lo haría. <risa> vale. vale, pues, eh, si alguno quiere añadir algo más, um, pasamos, si no, a nuestra agenda rojinegra. Este jueves 12 de marzo, en el Ateneo La Idea de Madrid, se va a realizar un debate sobre la situación del pueblo kurdo en el norte y este de Siria, amenazado por la invasión reciente de Turquía a las 19 horas en la calle Alenza 13. El viernes 13 de marzo, en Alicante, se presenta el libro Manual de lucha contra el cambio climático por uno de los autores, Samuel Martín Sosa, a las 12 horas en las UA y a las 18.30 en el auditorio de edificio Puerta Ferrisa. 27 años después del asesinato de Pedro Álvarez por un policía, no dejamos que el crimen quede impune y este viernes 13 en Barcelona se proyectará el documental Nosotros no olvidamos, 27 años de lucha contra la impunidad y posterior debate con Juanjo Álvarez a las 19 horas en los locales de CGT, calle Pare 18. El 14 de marzo la CGT de Andalucía organiza un curso de formación sobre la renta básica de las iguales. Una herramienta más para luchar contra el capitalismo Será en los locales de la CGT en Jaén, calle Madre Soledad Torres Acosta 10, en horario de 10 y media a 12 y de 16 a 18 horas. La CGT Zamora organiza un concurso de carteles con motivo de la campaña de fomento de la matriculación en centros de enseñanza públicos de este año. Podrán utilizarse todo tipo de técnicas artísticas en tamaño A3 o en versión digital y podrá enviarse a la dirección de correo electrónico cgteduza.gmail.com o entregarse presencialmente en la sede de CGT hasta el día 14 de marzo. Hasta las 11 horas de la mañana, calle Fray Toribio, Motolinia 18. El 18 de marzo, la CGT de Alicante organiza un taller sobre planes de igualdad en las empresas, imprescindible para alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Desde las 9 a las 14 horas en la sede CGT Alicante, calle Jesús Reus García 3. Hasta el 20 de marzo en Segovia podéis ver la exposición Mujeres en el Anarquismo Español en el Espacio Meroteca del Campus María Zambrano. Esta exposición materializa una asignatura pendiente de visibilizar, reconocer y hacer justicia a muchas mujeres anarquistas que han escrito la historia del anarquismo en nuestro país. El 21 de este mes inauguramos una sede de CGT en Ceuta, última provincia que nos quedaba donde tener un local para que las trabajadoras y trabajadores puedan organizarse en la lucha de la clase obrera. Muchas gracias a nuestras invitadas y invitados por venir A ti a vosotros. y a vosotros que nos veis siempre desde casa y hacéis que todo esto sea posible. Recordad que nos volveremos a ver el 14 de abril y Rojo y Negro en Lucha estarán el 24 de este mes. Un beso y hasta la próxima. por nuestros derechos, queremos la igualdad, tenemos muchas razones por las que luchar. Pues, por ejemplo, la brecha salarial nos repercute en nuestro trabajo y posteriormente en nuestras pensiones. La precariedad laboral, la temporalidad, la parcialidad tienen rostro de mujer. Eh, nos es imposible conciliar en nuestra vida familiar con nuestra vida profesional. Eh, en nuestros trabajos se nos acosa, se nos violenta, sufrimos violencia de todo tipo por las calles. Por estos y por muchos otros motivos nos juntamos hoy aquí y luchamos todos los días del año. La mujer trabajadora, por supuesto... ...y porque las mujeres de CGT siempre venimos a estos llamamientos... ...y somos parte de las mujeres que los organizan... Eh, ...es un día muy importante para nosotras... ...es el día de lucha que centra toda la lucha feminista... ...por la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres... Y estamos aquí, por supuesto, como narcofeministas para luchar por la erradicación de una vez del capitalismo y del patriarcado. ¡No estamos, todas faltan las asesinadas! ¡No estamos, faltan las asesinadas! Pues hemos salido un año más del 8M a la calle para gritar que ya estamos hartas. Eh, estamos siendo violadas, estamos siendo asesinadas las mujeres, estamos siendo maltratadas por el machismo y el patriarcado y estoy aquí por todas las mujeres, pero en especial por las que no pueden estar porque han sido asesinadas por, su, por la violencia machista, por las que están privadas de libertad. Y por las refugiadas e inmigrantes que tampoco pueden estar aquí. Y la culpa no era mía, ni dónde estaban ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaban y cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaban y cómo vestían.